Un ejemplo paradigmático es Fitur, un escaparate inestimable para Andalucía, lo necesitamos. Pero, ¿qué justificaba que a partir del año 2016 hayamos aumentado un millón de euros el gasto de nuestra presencia en Fitur? Y se haya consolidado, además, en el año 2017. Pues mira, analizando más de un centenar de contratos, solo cinco de los 100 son abiertos. Y lo digo porque los tengo aquí, no es un invento, sino es una muestra bastante razonable. Solo cinco son abiertos, el resto son menores o negociados sin publicidad. Y de cuánto, no de solo del cómo se hacen, sino de cuánto es pues, ese aumento de un millón de euros, de 1,3 millones en 2015 a 2,3 y más de 2 millones de euros que se han consolidado en 2017. Pero yendo un poco más al detalle, la sorpresa ya es mayúscula. Mire, solamente el stand que dura cuatro días cuesta casi un millón de euros y cuesta más que la falla más cara de la historia de la falla, de Valencia, solamente que las fallas están más tiempo expuestas que esos cuatro días del stand. Gastos extras, 740.000 euros, gastos extras de Fitur, después de un millón de euros solamente en el stand. Agencia de Medios, importantísima la actividad mediática que ha tenido usted y otros varones de su partido, también para su campaña interna, frente a nuestro stand de Fitur. 200.000 euros en agencia de medios, 219.000... 219.000 euros en contratos menores de publicidad, casi medio millón de euros para publicitar el stand. Y por si no era suficiente, patrocinio de la feria, de Fitú, nosotros patrocinamos Fitú desde el año 2016. Y yo me pregunto para qué, para que pase por allí la reina Leticia y saca también la foto con usted. Pues esto nos ha costado 300.000 euros, no lo que decía su consejero que eran 150.000, sino el doble, 300.000 euros para una portada estupenda que dice Susana Díaz y Doña Leticia, dos reinas embajadoras en el pabellón de Andalucía de Fitur. Una Señoría, maravilla. silencio, por favor. Una maravilla. Mire, yo sé, y no lo he dicho yo, lo ha dicho alguien de su partido, que usted tiene atribuciones sobrehumanas, pero quizá ese stand y ese escenario sobrehumano que hacía falta para Ponerla usted en su sitio, no lo teníamos que pagar los andaluces y las andaluzas, insisto, con 2,3 millones de euros en 2016 y más de 2 millones de euros en 2017. Y ya una curiosidad personal, porque cuesta una media de 6.000 euros un autobús que se manda todos los años a Fitur desde distintos puntos de Andalucía, el autobús que es de oro...